hermano, ahí va el caña y el quinta, acarreando el escombro, no lo espera nadie, nadie lo acompaña. no pesa, pesa más, la frente mojada y le arden los ojos